A propósito, está, está, está. De, la me óiganme, a propósito de la publicación, oiganme, a propósito de la publicación el pasado mes de octubre en una encuesta de la firma <ríe> Mark and Penn, la cual arrojó Recuerdo que el alcalde usted. del Distrito Nacional, Francis, David Collado y el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, la son las figuras políticas Ay. más populares del país para Ay. las elecciones del próximo año, superando al candidato del Partido Gubernamental, Gonzalo Castillo Ay. El Penco, al presidente... Ahí no dice El Ay. Penco. Yo ah. estoy leyendo, aquí no dice penca. Ah. Eh, al presidente Danilo Medina y al expresidente <risa> Leonel Fernández, nuestro reportero Arizmendi La Antigua salió a las calles de San Francisco de Macorís a preguntarle a los ciudadanos: ¿Conoce usted a David Collado? Pues entonces, ¿Cómo, ¿cómo valora su gestión? Mira, vamos a verlo, vamos, ver, vamos a verlo. ¿Cómo valora, ¿Cómo valora su gestión? ¿Por ahora, ¿está bien? Sí, por la noticia. ¿Cómo te lo valora? No tengo ninguna valoración porque no vivo en la capital y yo no sé nada de lo que lo ha hecho allá. Sí. ¿Cómo valora usted su gestión? Muy buena. No. Claro. ¿Cómo usted valora? Su gestión? su gestión va muy bien. Yo creo que... Sí, ya lo he escuchado. ¿Cómo ha escuchado su gestión? ¿No? Su gestión. No tengo, no tengo eh, conocimiento. Yo lo escuchaba así por televisión, tú sabes, pero no tengo conocimiento de. No sé quién. ¿Quién? ¿no? ¿Eh? Eh, ¿Qué te ha dictado? O sea, ¿cómo valora la gestión? Bien, bueno. Claro que sí. ¿Cómo valora su, o sea, su, su, su, su gestión? Su gestión muy grande se Sí. ¿Cómo valora usted su gestión? Yo no lo no. conozco bien. No. No. ¿Eh? No. La David Collado, ¿Cómo sí. ¿Cómo valora su gestión? que es un político joven y lleva buena trayectoria el síndico de salud domingo bueno, no lo veo en televisión su opinión sobre eso es buen síndico eh, salud domingo trabaja no me encuentro no no sé, sé que es uno de los candidatos pero no no no, no tampoco He escuchado hablar de David Su opinión sobre su atención política. No, no, no. Yo creo que está trabajando bien. Su nombre me ha sonado, sí. Ahí lo que me ha sonado. No tengo conocimiento de ellos. Claro que sí. Su opinión sobre su atención política. David Collado nada si más lo muse en Santo Domingo, aquí en San Francisco de Macorís, creo que no es muy mencionado. David Collado. David Collado. No. El periódico sí lo he visto. ¿Y eso, que no se llama protección política. No, no te puedo decir porque no lo conozco a fondo. Uh, sí, señor. ¿Y su opinión sobre esto? Un excelente, una excelente persona, según lo que se dice allá en Santo Domingo. Sí, sí, muy, muy bien. Ha hecho de que buena sindicatura allá en la capital. El mejor síndico que ha pasado que por el Distrito Nacional.